¿Os acordáis cuando me saqué el carnet de conducir? Cuando me saqué el carnet de conducir, eh, me compré una Dashcam. La Dashcam ya tiene más de cuatro años y ha muerto. Pensaba que era el cable, pero no, no es el cable. Y lo cierto es que está, está, estoy muy contento con esa Dashcam, exceptuando por el hecho de que se haya roto después de cuatro años. Pero la Dashcam tenía una calidad muy buena en noche, una calidad de imagen increíble, me salió súper barata... Y es de un fabricante desconocido, es decir, es de estos productos que dice ¡tu madre mía, qué barato, qué bien hecho está. Y bueno, casi que puedo dar por bueno que haya durado los años cuando le he dado bastante uso. Y tengo decenas, bueno, decenas no, tengo horas y, y horas de vídeo grabadas con, con esa Dashcam. Me he comprado otra, otra de otra marca desconocida, eh, que es esta de aquí que es el mismo concepto y casi que el mismo tamaño habrá que ver qué tal es la imagen, pero vamos la idea es que poder valorarlo y comentarlo bueno, cargador de mechero <ríe> esto es interesante puerto de, de carga, creo que este era el micro usb, ¿os acordáis del micro usb? pues sí puerto de carga micro usb lo tengo, ventosa Ventosa que normalmente funciona bien hasta que deja de funcionar bien. De hecho, a la antigua Dashcam tuve que incluso que, que cambiarle la Ventosa y me compré una genérica que, que pude adaptar. Y aquí tenemos la camarita. Madre mía, esta pesa aún menos. Mucho objetivo, mucha historia, pero la verdad es que pesa incluso menos. Eh, obviamente no tiene tarjeta TransFlash, pero... Pero voy a hacer unas pruebas como que me llamo Converso 72 de Vidas Red. Micrófono y tal. Uy, lo, me parece demasiado plasticosa. O sea, me parece demasiado juguetito. Me ha costado 20 euros, ¿eh? Eso es lo único bueno que puedo decir. Que me ha costado 20 euros. La cuestión es si me ofrecerá cierta calidad o no. Aquí la tenéis. Tiene salida HDMI, no te lo pierdas. Suporto USB, los controles, el micro. Pero, claro, no me quería gastar 200 euros en una puñetera Dashcam, sinceramente. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal funciona. Qué frío más grande hace donde estoy aquí. Estoy en Boadilla del Monte. Un frío increíble. Eh, mi coche que. Aunque el aire acondicionado funciona.. Tiene un problemilla, pero enfría bien. La calefacción funciona de, de, de, de categoría. Pues bueno, he llegado después de más de media hora desde casa. Y el frío es es muy, muy alucinado. veo desde aquí. Es un barrio residencial con un centro comercial que tiene oficinas. Y aquí estoy con la Surface. Eh, en una mañana en plena ola de frío en Madrid. es el centro comercial para aquellos que gustan los vídeos de Loomis Place y yo me vuelvo a mi Dacia Bueno, ha pasado un día desde que compré. Ayer compré esta magnífica cámara que, como veis, ya tengo empaquetada. ¿Para qué? Para devolverla. No es que la calidad de imagen sea mala. Que es muy mala. Es que encima la cámara se bloquea. Se bloquea y se queda colapsada. Por cierto, se me olvidó quitarle la tarjeta micro microSD. Que la devuelvo... No es la primera vez que devuelvo algo con tarjeta microSD. Eh... Aparte que no, no permitía las tarjetas micro SD modernas, o sea, ha sido un verdadero desastre de compra. Pero bueno, es Amazon, la voy a devolver, me van a devolver mis 20 euros. Es que esto ni siquiera vale los 20 euros. Ya nada más que cuando cuando cuando vi que esto era un plastiquete malo, en fin. Así que obviamente no ha sido una ganga. Me gastaré más dinero en una dashcam en condiciones. Aquí tenéis la impresionante calidad de imágenes de esta Dashcam. Eh, una óptica anterior a los teléfonos Nokia. Eh, madre mía, que vale, que son 20 euros, que es muy barato. Pero es que yo creo que han cogido los sensores de, yo qué sé, de los teléfonos Sagem, los franceses, y, y la han metido aquí, y esto es con plena luz. O sea, son horas del atardecer, pero, pero, por favor, por favor, ¿cómo podéis ofrecer esa calidad?, esto es lamentable, así que aquí os dejo esta guía no de compras porque realmente no recomiendo este producto En las notas del vídeo tenéis más información